esta, es la unidad auxiliar del del clima del aire acondicionado del tracto o sea que no hay necesidad de tener el el motor prendido para estar con un va. prácticamente este es otro motor el compresor ahí está el alternador nada más que se chingó la banda y apenas ayer la, la conseguí y pues aquí estamos en la en la maniobra porque voy a voy a descargar en en un 6 donde se tardan un chingo para descargar y parte los papeles y hace mucho calor ahí donde voy Y pues así es banda Había comprado una banda llena nogales, Pero pinche auto, puñetas de la refaccionaria Me la dio una chica Y yo también de puñetas por no checar Por no checar el El número Por no checar el número Valió arteria Por eso hay que hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es el detalle, anda. Pues parece que quedó mal. Vamos a, a calarle Este es el. El control. aquí en el, en el camarote encender unidad principal APO que significa auxiliar power unit seleccionamos que es lo que queremos ventilador calor de frost o aire acondicionado a ver si escuchan aquí abajo están las, las ventilas estas son las velocidades del ya arrancó estas son las velocidades del, del abanico del ventilador y de aquí regulamos los grados ahí está 50 grados Fahrenheit es la mínima y la máxima creo que son 65 pero si está bien Ese pinche rechinido es lo que no me gusta pero bueno allá más adelante lo, lo corregimos le pongo la tapa ya para pa darle bueno pues manda cuídense, le ganas